Muy buenas. El famoso Arnold Schwarzenegger nos ha dejado un ejercicio excelente para trabajar los hombros. Conocido como press de Arnold, este ejercicio es completo. Te entrena todas las partes del deltoide. Te ayuda a tener unos hombros anchos y aumentar fuerza, masa muscular. ¿Cómo se hace? El press de Arnold es así. Partimos de aquí, se abren los brazos y se empujan las piernas encima de la cabeza, ¿vale? Hoy te voy a enseñar mi forma de hacer este ejercicio, ¿ok? ¿Cómo lo hago yo? En vez de tener los polos apoyados en las costillas, ¿vale? Levanto aquí, un poquito más arriba, ¿vale? Manteniendo de esta forma. Los hombros en tensión. Es una contracción isométrica. Ok. Entonces de aquí abro los brazos en lateral. Manteniendo un ángulo de 90 grados recto en los codos. ¿Vale? Y los brazos paralelos al sur. Cuento 3 segundos. Vuelvo. Y abro otra vez. Cuento 3 segundos. Esta también es una contracción isométrica. Cuento tres segundos. Empujo un brazo encima de la cabeza. Bajo lento. Empujo otro brazo. Bajo lento. Y empujo dos a la vez. Bajo. Y vuelvo. Esta sería una repetición. ¿Ok? O sea. Abro. Uno, 2 tres. Cierro. 1, 2, 3, empujo, bajo, empujo, bajo, empujo, bajo los dos, y cierro, una repetición, ¿ok? Se nota bien en los hombros, vas a notar tensión, vas a notar que los músculos trabajan, ¿ok? ¿Cómo lo hago yo? Claro, con la pesa lusa. posición de clic, pesas al techo, ¿ok? Empiezo, levanto, abro, uno, dos, tres, cierro, abro, uno, dos, tres, empujo, empujo, 2, 3, 0, 1, 2, 3, empujo, empujo, 2 a la vez, ok. Esta vez sería la forma de entrenar hombros en series cortas porque lo vas a ver. Cansa mucho y muy rápido. ¿No tienes pesadrusas? ¿Has visto? Van cuernas. ¿Ok? Espero tus comentarios. A ver si te gusta. Y cuéntame, ¿qué tal tus hombros? Un saludo.